y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fonsalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez, soy fisioterapeuta y experta en fisioterapia deportiva. Hoy os vamos a hablar de una de las lesiones más frecuentes que se dan en la práctica deportiva, la tendinitis del tendón de Aquiles. Muchos pacientes acuden a nuestro centro a diario preguntando el porqué de esta tendinitis. Pues bien, una tendinitis del tendón de Aquiles no es más ni menos que la inflamación del tendón que se inserta en el talón o hueso calcáneo de nuestro pie. Este tendón pertenece a la unión de los músculos gemelos y solos que están situados en la parte posterior de nuestra pierna o pantorrilla. ¿Por qué se produce esta tendinitis? Son múltiples las causas por las que se produce. Puede ser por realizar deportes de impacto, como por ejemplo running, paddle o tenis. Puede ser por sobrepeso, por tener una pierna más corta que otra, por tener un mal apoyo podal, es decir, pisar mal, o por no estirar adecuadamente los músculos gemelos y solio. En el caso que hubiera una sobrecarga muscular, estos estarían acortados y tirarían de sus extremos provocando una inflamación del tendón. Otra causa puede ser debido a una mala alimentación, también puede ser por un abuso de tabaco y alcohol o incluso por la toma de algunos medicamentos. ¿Qué síntomas se tienen con la tendinitis del tendón de Aquiles? Los síntomas que por lo general el paciente suele padecer son dolor en la parte posterior del tobillo. Este dolor suele ser más agudo o más intenso al levantarse de la cama, pero según vamos dando unos pasos y la zona se calienta, el dolor va disminuyendo. Otro síntoma es la inflamación o encorrosamiento del tendón, pero además el paciente va a sentir impotencia funcional o dificultad a la hora de caminar. ¿Cómo podemos prevenir la tendinitis? La prevención de la tendinitis del tendón de Aquiles es muy sencilla. Solo hay que seguir las siguientes recomendaciones. Hay que utilizar un buen calzado deportivo y tiene que estar adaptado a nuestros pies. En el caso que nuestra pisada no sea la correcta o no sea la adecuada, es conveniente hacer un buen estudio podológico. Cuando se realicen deportes hay que practicarlos de manera gradual. Es decir, hay que ir poco a poco aumentando la intensidad de nuestros entrenamientos. Hay que tener una buena alimentación y por supuesto hay que eliminar el alcohol y el tabaco. Es muy importante realizar estiramientos de los músculos gemelos y sóleo. Estos estiramientos hay que realizarlos antes, durante y después del entrenamiento. Y por último, la última recomendación es que es muy importante fortalecer de manera correcta los músculos de nuestra parte posterior de la pierna o pantorrilla. ¿Cómo se diagnostica? El fisioterapeuta en un principio realizará una exploración física. Junto con los síntomas que describa el paciente realizará una palpación del tendón para ver si hay dolor y engorsamiento. En el caso que así fuera y el juicio clínico fuera positivo le pediríamos al paciente que se realizara una prueba radiológica donde el radiólogo confirme o no el diagnóstico. ¿Qué tratamiento se debe seguir para las tendinitis del tendón de Aquiles? Una vez que se ha confirmado la lesión, el fisioterapeuta se va a marcar el objetivo de bajar y eliminar la inflamación del tendón y para ello se aplicará hielo, electroterapia, masaje relajante de los músculos gemelos y solio y además el fisioterapeuta le dará recomendaciones y consejos para evitar futuras lesiones.